Resultó herido de bala Junior Félix en medio de asalto en hecho registrado en este municipio de San Francisco de Macorís. La víctima narra lo sucedido. Yo iba para mi casa y ahí en el cuento de 24 de, de abril salían como cuatro atacadores. Yo no lo pude conocer, ya muy rápido y, y yo me a ti hoy. y así llegué a mi casa. Con... ¿Qué te dijeron ellos? No, y no me dijeron nada, yo me saliendo a la nada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 No pude pararme ni nada, lo que hice fue que seguí. Pero dime algo, Junior. ¿Tú crees que fue algún tipo, tú algún tipo de problema con alguien? No, no, gracias a Dios con nadie. Así que. Gente. ¿Qué tú haces, viejo? ¿Qué te dedicas? Yo trabajo pintura de casa, con maestro de... ¿Cuántos eran ellos? Bueno, tres o cuatro. ¿Dónde tú vives? En Cristo rey Calle. Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital público de esta ciudad de San Francisco de Macorís.